Si queremos realizar una combinación de correspondencia utilizando Gmail, vamos a necesitar disponer, por una parte, como en cualquier otro programa de combinación de correspondencia, de un mensaje donde hayamos especificado los datos que queremos eh, transmitir y los datos que queremos personalizar. Ahora lo veremos con detalle. Una hoja de cálculo en la que estarán los datos, en otros casos, una base de datos en la que están los datos de las personas que queremos enviar. Y en el caso de Gmail vamos a necesitar un complemento. Si estás utilizando la versión antigua de Drive, lo encontrarás desde la galería de secuencias de comando. Como yo estoy utilizando ya la, la, la versión más eh, moderna de, de las hojas de cálculo de Google, tenemos un nuevo menú que se llama complementos. Entonces, si me voy a complementos, voy a obtener complementos y voy a buscar uno que se llama get another mail merge lo encontramos nos dice que es gratis y haciendo clic lo instalamos en nuestra hoja de cálculo lo que va a hacer va a ser pedirnos permiso para interactuar con nuestra cuenta de Gmail se lo concedemos y a partir de este momento se eh, instalará en nuestra hoja de cálculo ya tenemos instalado un nuevo complemento que es el de combinación de correspondencia bien aquí tenemos los datos, voy a añadir una tercera persona Laura Lozano y como dirección de correo le voy a poner esta de acá vamos a ponerle un 3 tenemos tres direcciones de correo tres personas y tenemos un mensaje fijémonos que eh, los campos que tiene son nombre apellido y uno que se llama email address, que será el que va a utilizar el complemento para obtener las direcciones. Si lo hubiéramos llamado de otra manera, al intentar generar la combinación de correspondencia, el complemento se va a encargar automáticamente de renombrarlo de esta forma. Bien, entonces vamos a nuestro mensaje, escribimos un borrador donde ponemos un asunto, dejamos los destinatarios en blanco, escribimos el mensaje y los datos que queremos que se personalicen los indicamos de la siguiente forma. Iniciamos con el símbolo dólar para indicar que viene a continuación una variable. Nuestra primera variable se llamaba nombre, la encerramos entre dos signos de tanto por ciento, dejamos un espacio, volvemos a poner nuevamente dólar para indicar que viene otro campo variable y el segundo la segunda variable que es el apellido, la encerramos nuevamente entre los signos de tanto por ciento que equivalen, digamos, que a unas copillas. Comprobamos que estos sean realmente los dos nombres con los que hemos nombrado a los campos. Y vemos que efectivamente es nombre y apellido y que las mayúsculas están correctamente colocadas. Y una vez hecho esto, simplemente nos vamos a iniciar la combinación de emails. Se está ejecutando entonces esta secuencia de comandos y lo primero que va a hacer el programa va a ser preguntarnos eh, cuál es el mensaje que queremos utilizar como referencia, porque podríamos tener varios mensajes escritos previamente para poder irlos personalizando. Lo que va a hacer va a ser seleccionarlo a partir del de título que le hemos puesto en el asunto. Especificamos cuál queremos que sea el nombre del remitente y le podemos indicar qué dirección queremos utilizar como remite. Eh, este complemento permite enviar 100 emails desde esta aplicación. Enviamos, Podríamos enviarnos una respuesta de prueba, en ese caso lo que haría sería mostrarnos, enviarnos a nuestra dirección una, eh, un mensaje personalizado con la primera persona que tenemos en la lista. En este caso no lo vamos a hacer, damos a enviar emails y eh, ya se ha eh, enviado todos los emails. Vamos a comprobar lo que ha ocurrido. En la dirección prueba esta de acá, refrescamos la dirección y vemos que ha llegado un mensaje con el nombre de la persona y el texto que le habíamos indicado. Vamos a ver la otra dirección, refrescamos ahora para ver y vemos que ha llegado igual con la personalización de los datos que habíamos incluido. Y en el tercer caso, Laura Lozano, vemos que también ha llegado el mensaje dirigido a Laura Lozano. Bien, como vemos, el proceso es bastante simple. Y eh, una vez que hemos instalado por primera vez el complemento no necesitamos volver a instalarlo porque ya lo tendremos disponible siempre en nuestras hojas de carro.